Bueno, la idea con este libro fue uh, realmente examinar los planes uh, de dos poderes muy, muy importantes en el mundo, los po el poder co de cooperaciones y también el poder de los ejércitos, ¿no? el poder militar. Entonces, Um, lo que descubrimos en todo el proceso es que ellos ya tienen planes para los impactos de cambio climático y que, quisimos saber qué son, quién, qué son estos planes, qué son sus efectos um, y si son los planes que queremos para el futuro y si no, qué son las alternativas. <risa> Bueno, este todo para mí empezó personalmente, yo estaba involucrado en la cumbre um, en Copenhague de, la, de las Naciones Unidas, que se celebra cada año y este año, fue, en 2009, fue en Copenhague. Y hubo mucha expectativa que esta cumbre podría finalmente realizar un plan eficaz para enfrentar el cambio climático. Y yo estaba trabajando con el gobierno de Bolivia um, en el trabajando su equipo de comunicación y podía ver que detrás del escenario que tienes enfrente que realmente los más poderosos no querían hacer nada y estaban evitando cualquier um, compromiso que podían, uh, que realmente no querían, pueden firmar algo que no dicen nada pero no querían hacer unos compromisos. Real. Me empezó la pregunta, ellos no son los que niegan la ciencia. Ellos saben que el cambio climático va a tener impactos muy graves. Entonces, ¿qué están haciendo para um, tratar las consecuencias que vamos a ver? Y así empecé a hablar con personas, un amigo que está muy involucrado en las políticas de seguridad me dijo que tú sabes que los militares ya están diseñando sus planes. Entonces empezamos a ver que... Y, y descubrimos que realmente hay estos dos... hay dos grupos, las cooperaciones y los militares que están haciendo planes de largo plazo sobre lo que van a hacer con los impactos de cambio climático. Entonces decidimos profundizar, analizar. Ellos todos ven que vamos a entrar a un... En, en, un mundo de escasez. ¿Qué va a haber escasez? Por ejemplo, en el tema de alimentos. Dicen que el cambio climático en las regiones tropicales van a disminuir uh, las, la producción de los cultivos por hasta 25%. Entonces, ellos están diciendo ¿qué vamos a hacer con esta, esta escasez de recursos? Um, y lo que están buscando es una forma, bueno, dos cosas, de gestionar los riesgos, cómo vamos a sobrevivir, seguir ganando uh, cuando estas cosas están pa pasando, pero también por, cómo podemos aprovechar, porque cuando hay escasez también hay una posibilidad de ganancias. Entonces en los sectores de agua, especialmente de comida, está, eh, eh, ya, ya está teniendo un impacto. Vemos en el mundo un acaparamiento de tierra que está agradeciendo todo, cada vez más. Y este en parte es bajo de las, la, la certeza que vamos a entrar más tiempos difíciles para todo el sector agrícola. Toda esta situación crea una inseguridad y entonces ellos están bajando los militares y también las cooperaciones están hablando cómo podemos asegurar lo que tenemos um, y esta es parte especialmente en los planes militares ellos tienen ellos piensan que vamos a entrar en tiempos muy difíciles y ellos están preguntando cómo vamos a controlar las consecuencias y cómo podemos protegernos um, de los riesgos <música> Seguridad es una palabra para mí muy peligrosa. Si, si escuchas la palabra de un político o de un militar, si necesitamos seguridad. Tienes que preguntar seguridad de quién y a qué coste. ¿A qué costo vamos a tener esta seguridad? Seguridad de quién y contra quién en muchos casos. Y, y, y porque el seguridad es normalmente asegurando lo que tenemos y vivimos en lo que tenemos ahora, es un mundo muy injusto, donde el poder económico especialmente, pero también político, está concentrado en muy pocas manos. Entonces, si queremos asegurar lo que tenemos, estamos asegurando un sistema muy injusto, que también es la causa de la crisis climática. Entonces, estamos asegurando una, un sistema que está agravando la crisis, y para mí lo que es peor es que estamos convirtiendo los que son los, las víctimas de este sistema ahora son las amenazas. Y este para mí es como un, es, es un triple inmoral que estamos enfrentando. Que, y, y para mí fue, bueno, lo que uh, espero que sale muy fuertemente del libro, que este no podemos aceptar. Necesitamos, si, si queremos una realmente una seguridad para todos nosotros. Tenemos que cambiar el sistema y, y realmente pensar en soluciones que salen de abajo y no los que han causado la crisis en, la, en primer lugar. 90 cooperaciones que han causado 63% de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta ahora. Solamente 90 cooperaciones. Estamos hablando muchas veces, tenemos todos que cambiar foco, tenemos toda una responsabilidad. Y eso es cierto, pero al fin hay unos cuantos que tienen la mayor responsabilidad. Y la razón por qué no había cambios muy profundos que afectan a esos sectores es porque esos sectores son los más poderosos en el mundo. Y es controlan la política. Lo que vemos muy claramente ahora en los Estados Unidos, que se los las cooperaciones de fósiles combustibles están dentro del gabinete. Antes tenían mucha influencia, ahora están de dentro. Uh, pero también no son solamente las cooperaciones, el pentágono es la organización uh, que más um, usa um, petróleo en todo el mundo. Entonces esta es, no este es parte de la, pa, la, la dimensión imperialista, que, el, los Estados Unidos gastan más plata sobre armas que la siguiente, creo que son ocho, hasta 10 países. Entonces tiene un gasto increíble y, está, y están gastando esta plata en, en sus bases militares, hay 800 en todo el mundo y también en los, el petróleo para sus fuerzas, que usan mucho, mucho petróleo. Es parte del problema, si no tocamos estas este también no vamos a realmente a enfrentar la crisis climática. Bueno, lo primero es obvio, tenemos que realmente um, hacerlo más que posible para evitar la crisis climática y este es enfrentar las, las um, causas sistémicas es, uh, del, y este es el poder cooperativo um, la, y, y, y también el poder militar que están creando la crisis. Um, pero también tenemos que buscar alternativas que no salen de este paradigma de seguridad. Este paradigma de seguridad está asegurando lo que tenemos, pero tenemos que cambiar. Y Lo que vemos es que real, si queremos sociedades resistentes y fuertes para que puedan adaptar al cambio climático, realmente esas soluciones están en las comunidades. Por ejemplo, en el, en el tema de la agricultura, sabemos que por ejemplo las... Las, los sistemas agroecológicos son más fuertes y resistentes que los, el sistema de monocultivos. En Honduras, después de un huracán, fueron los sectores de los campesinos que estaban usando métodos agroecológicos que, es, que recuperaron más, mucho más rápido que los, las plantaciones de monocultivos. Entonces, estas soluciones sí. Sabemos que una sociedad más igualitaria, más, uh, más sana y más ecológica también es una sociedad mucho más fuerte. Y este es lo que vamos a necesitar, estas relaciones comunitarias, sociales, para realmente enfrentar los, los, los tiempos muy difíciles que vamos a enfrentar.